La fruta viene congelada y podrida. El calibre de la fruta es muchísimo más pequeña que antes. El pescado antes era fresco, ahora lo compramos congelado. La verdura lo mismo.